Como mexicano, pues son ese ese tipo de guajolotes que, que matan a los niños que se los chupan. Sí, se, se supone que la leyenda cuenta que las brujas hacen esto para poder cobrar su juventud, para poder tener su juventud. En muchas películas, de muchas, hay una que se llama Stardust, de la estrella de la bruja, se ¿sí, llama la película, en el cual las brujas chupan la vida de las estrellas para poder tener juventud. Y se dice que también a los bebés recién nacidos, las brujas van y chuparán los bebés para siempre ser jóvenes. O sea, es la manera en la cual ellas pueden seguir viviendo. Bueno, pero o sea pues las, las brujas tenemos la idea de que son viejitas, entonces, ¿de dónde? O sea, no hay niños que chupar, lo intentan, ¿O porque no veo que rejuvenezcan. No, que se supone que una bruja es es eh, o sea es viejita porque ya tiene muchos años o sea son inmortales porque chupan la vi chupan la vida de, de, de seres más jóvenes o sea como si chuparan la vida de esos seres o sea sí entiendo okay pero para qué quisieras tener vida eterna si estás toda jodida viejita <risa> <risa> <risa> o sea en lugar de que se rejuvenezcan y tengan fuerza <risa> Están chupando niños para mantenerse todas decrépitas y seguir sufriendo dolores y ya no se pueden mover. La espalda. Sería y... una idea muy tonta, tacho. Y... No, no, no, pero bueno, eso es parte de que se ha manejado en, en diferentes en diferentes películas y en diferentes historias. Y, y ahorita voy a hablar yo un poquito más sobre eso, pero yo tengo una historia sobre brujas que me pasó, no a mí directamente, pero sí lo viví. Okay. Es, ahorita que, que me dijo de las brujas, de las brujitas, eso me, me acordé de las brujitas, si ¿Sí conociste las brujitas? Bueno la, las brujitas eran un juguete, era un cohete, era una pirotecnia mexicana, en la cual es eh, una bola como de plástico cubierta de, de pólvora y se supone que venían en una caja de cartón, a ver si a poner una imagen aquí para que vean cómo es y el y las azotabas pues, y ya ah, estaban padres esas brujitas estaban muy padres y sabes cómo nos dejaban comprar esa pirotecnia fuera de las escuelas no sí no eso era legal eso lo venían afuera de las primarias y era normal o sea comprar... imagínate hubo un momento un poquito el tema cuando éramos niños hacíamos estos en bolas y las aventábamos hubo sí. en algún caso tuve un primo que, que tuvo una quemadura de segundo grado pues porque se la aventaron en la espalda sí. y pues tronaba, o sea, sí, pues era... Es que es pólvora, o sea, jugábamos <risas> con cohetes y les llamaban. No rocitas. sé si todavía las vendan y no sé si en otros países las las llegaban a vender, pero sí es peligroso era un arma eso. Pues sí, pues estás jugando con fuego... Ahora ya no los dejan, ya no, la vendimia sobre esta pirotecnia ya está muy controlada. Sí, controlada y fuera de las escuelas pues está prohibida. Pero cuando nosotros íbamos a la escuela todos andábamos Bueno, cuando, cuando tú ibas la gente traía antorchas, Pablo. <risa> Ay, ajá. Ahora, si fuego, aquí, fuego malo. Si aquí, si aquí es de las cosas este, viejas eres hacer tú el que te acuerdas. <risa> Hasta describiste cómo eran las brujitas Oh, pues porque lo viví, o sea ¿Lo era, No, pero llevan como 60 años pal, o, sea, Ay, sí, sí, como, o sea, no son nuevas Bueno, <risa> damos inicio a nuestra sección Historias insólitas Todo muy interesante, pero Nuestros conductores e invitados Tendrán algo propio que contarnos Es la hora de NUESTRA INSÓLITA HISTORIA Muy bien, ha llegado el momento de contar nuestras historias insólitas Es que me estaba comentando Tacho que tenía una experiencia Y bueno, por eso le dije, vamos a mandar primero a la voz en off Que diga que historias insólitas Y después ya que nos cuente, ¿cómo que te pasó algo? ¿Cómo que tuviste una experiencia? Con <risa> ya, ya se irían acostumbrando poco a poco a cómo va la sección de los, del programa Mira, hace... Unos 15 años, 14 años Yo estaba, yo tenía unos 12 años aproximadamente Más o menos Y tengo una tía que vive en, vivía en un municipio que se llama Temuaya eh, Se dice mucho sobre las bolas de fuego Las bolas de fuego supone que son las brujas Que se convierten en estas bolas de fuego Y bailan y están en los cerros se pone que andan buscando a qué bebé o a quién cazar A quién chuparles la vida, ¿no? Eh, para completar un poquito la historia se contaba que se ponen tijeras en forma de, de cruz y un espejo para que las brujas no puedan acercarse a los bebés. ¿En dónde se pone eso? Eh, en la cabecera del bebé, o sea, yo que ahorita soy papá, soy sí. papá de un bebé recién nacido. ¿Cuántos meses tiene? Tiene tres meses. Eh, lo viví con, con familiares que sí creen mucho en esto y que se pone la imagen de, de una imagen del angelito de la guarda y se pone un espejo y ropa al revés que expone es para espantar a las ¿Dónde brujas lo pones todo eso. en la cabecera del bebé en la okay. cabecera y el espejo dando donde a la cama del bebé sí. que se supone que es para espantar a las malas vibras y todo que es muy raro porque se dice que los espejos son son portales no bueno sí. es que es para que se supone se refleje la bruja ahí y se espante y con se ella espante misma. porque sí es porque se supone que, que no se pueden ver ellas mismas en un espejo también dicen que hay que ponerles tijeras alfileres y eh, No sé qué otras cosas Sí, pero, pero puertas, ¿no? es sí en las puertas en y, las y, y en las ventanas Y en las ventanas se tiene que poner sal Y ahorita en lo, en lo particular Solo se le ponen como que el espejo Y ropa al revés, también se dice que a la mamá O sea, mi esposa estuvo con ropa al revés Como un mes, durmiendo que Porque tiene que traer la, su pijama al revés Que es para espantar a las brujas ¿A poco? O sea, es algo muy raro, pero bueno eh, Tenía esta tía que vivía ahí y había nacido Uno de mis primos, y decían mucho Que se aparecían las brujas y si llegamos a ver en su casa fuera de la casa había puras milpas alrededor de toda la ah, casa sí. y se decía que pues, se ponían las bolas de fuego y había bolas de fuego y uno tenía que poner esto para espantar a las drogas no un día me invitan a quedarme a mí eh, de niño y yo digo okay vamos a quedar pasamos bien con mis primos y en la noche estaba nada más la hermana de mi mamá que es mi tía y estaban mis dos sobrinos mis niños primos y yo estábamos jugando Nintendo 64 que aún me acuerdo que me estaba dando en la torre Porque no, nunca supe jugar Bueno, y el viejo soy yo, ¿no? Nintendo 60 Yo estoy desde el Play 1 Play 2 Nintendo 60 Bueno, bueno ya okay. Estábamos ahí y se empiezan a escuchar muchos ruidos Que porque empezaban a haber bolas de fuego Cerca de la casa de mi tía Pues ahí sale eh, el esposo de mi tía Salen primos Salen familiares porque vivían ahí Y empiezan a, salen con armas y con hachas a la mielpa, que para espantar a la bruja. O sea, nosotros nos pidieron que nos que quedáramos en un cuarto, los niños grandes en un cuarto, y mi tía estaba con la mamá de mi tío y con otras señoras en otro cuarto y habían puesto tijeras y espejos. ¿Pero había niños chiquitos ahí? Un bebé. un bebé. Había un bebé que era mi, mi, tenía un mes de nacido mi, mi primo. Okay. Y lo que pasa fue de que se empezaron a escuchar disparos y después ya nos escucharon a los hombres Cuenta, porque okay, eso yo no lo vi. Cuenta mi tía que vio en la entrada de su casa un guajolote enorme. Que eran como tres guajolotes en uno. O sea, que era un guajolote muy, muy grande. Okay. Y que. Un les... avestruz. Sí, y que. Y... <risa> no, no, no. O sea, no tan grande. Era como, como un labrador, pero un guajolote. Ok. <risa> y que, y que empezaban a, a gritarle groserías y decirle de cosas y todo. Hasta que en ese momento se empezó como a caerle las plumas y llegaron todos y le empezaron como a disparar y todo y que se metió entre las milpa y se convirtió en una bola de fuego y se fue yo la verdad no recuerdo mucho eso pero sí me quedó mucho grabado que se escuchó un grito horrible cómo era el grito o sea, ¡Ah! sí güey, o sea o sea ¿Así un grito, se escuchó un grito se sí o sea escuché un grito muy muy fuerte y toda esa noche o sea toda esa noche todo todos los hombres Hicieron fogatas fuera de la casa y se quedaron ahí que porque decía que la bruja iba a regresar. Ya después ya no pasó nada, pero sí, siendo sí personal, de mí sí me dio mucho miedo porque estaba chiquito. Y luego. Y, y, o sea, ¿y crees que haya sido de verdad una bruja? ¿O quemaron un guajolote por ahí? ¿O sea, era un pobrecito animal? Confundiéndolo con <risa> una bruja. No, no, no. no y, pues. y lo que hicieron fue un crimen. Y ahora se anda buscando el culpable, ¿no? Pues, no, eh, o sea, en, no sabemos qué fue. Yo la verdad, ya no ya hasta la fecha Ya de grande le pregunté una vez a mi tía Y fue como, hay cosas que es bueno ya no recordar Y fue como, ok Fue así como el Mr. show <risa> Hijo, <risa> hay cosas que es mejor ya no recordar <risa> <risa> y, y, y se quedó en eso y, y la verdad, sí es una historia rara Porque yo sí llegué a ver las bolas de fuego Pero nunca las he visto tan cerca O sea, eh, nunca nunca me ha tocado Una vez igual en una carretera eh, Guadalajara Guadalajara, to, ciudad to, Toluca, perdón, Guadalajara, Toluca. Me tocó ver, en la parte de Michoacán, me tocó ver bolas de fuego. ¿Bolas y de fuego? sí, en, en el lago, en, hay un lago en la carretera, no creo cómo se llama, si ¿Sí es Paz? No, no, es Pascu, No sé qué lago es. El lago de Cuiseo. Cuiseo. Y se veían las bolas de fuego reflejadas en el agua. Y no o sabía Mosquera. O sea, pero nunca me ha tocado experimentar algo más. Ya. ¿A ti? Sí, sí, no, ahorita que estás <risa> hablando de las bolas de fuego. Es que es otra de las características que se les dan a las brujas mexicanas Bueno, también por ahí a la candileja, me parece, se llama en Colombia También son brujas que se convierten en, en bolas de fuego Yo no sé si esto suceda también en Europa, pero al menos en Latinoamérica Estas brujas se convierten en bolas de fuego Ahora, me recordó también porque tuve una experiencia así con las brujas De todos los fenómenos paranormales que he platicado en, en mi canal O en los eventos, etcétera la verdad es que las brujas es de uno de los enigmas que puedo decir que son más reales Y por eso me he llevado a la investigación de estos temas, hablando en serio Porque un, un día las vi, un día las vi cuando yo era scout, tenía alrededor de 14 años Fui a un pueblo que se llamaba Iztapan del Oro en la estapa del oro acampábamos, hicimos juegos nocturnos, etcétera Y ya más de noche antes de dormirnos pues estábamos ahí pajareando Entre lo que es el, el monte y los árboles y demás Ya, ya aparecieron los truques Ya estoy grande y no me haga nada <risa> y, y de pronto empezamos a ver dos bolas de fuego precisamente y es muy curioso porque estas bolas de fuego empiezan a chocar entre, sí, ellos, se entre ellas, sacan chispas y como que brincan en los árboles y en piedras y en todos Pero lados, lo raro es que nada se quema y nada se quema. Sí, ¿no? No nada es más se, raro. No. Alumbra todo alrededor, entre ellas sacan chispas pero nada se quema. Es muy interesante ese día yo me quedé impactado por lo que estaba viendo. Éramos alrededor de cinco niños que estábamos viendo a esas bolas de fuego y las estuvimos observando por un rato en lo que brincaban entre los árboles y después se fueron no nos dio miedo, eh, quizá porque estábamos como juntos, y pues, no sé, no nos daba miedo el andar de noche, pero sí nos quedó mucho la curiosidad de qué era eso, además que en ese tiempo pues no conocía bien todas las leyendas sobre las brujas, porque se dice que a los niños se los chupan por la parte de la mollera. Por la parte de la bueno De la llumera. El nombre científico es las pascalenas, pascanelas, pasca yo, o sea, yo investigué porque tengo un bebé y se siente súper raro la mollera ah, sí, y se supone que sí. es el cráneo que poco a poco se va uniendo Ajá. o sea, y sí, que está acá no ha cerrado todavía, sí, o sea, cierra como hasta que tienen 6, 7 meses Ajá. o sea, tú sientes aparte ya, yo le siento, a mi bebé ya no le siento tan feo pero cuando sí. tenía 3 días de nacido dije, ¡ay! siente que, que se metía en mis dedos Ay, no, no, o, no, sea, no, y, y se momento, feo, o sea, no, y llega un momento o sea, se dice que cuando un bebé tiene hambre, esto lo tiene muy, muy aguado cuando un bebé ya, ya está satisfecho y todo, está durito, normal. Y no, yo, yo sí lo he comprobado y sí, se siente más amado con el bebé no ha comido. No, no, se siente feo eh, tocarle la mollera al niño porque es como si tuviera nada más una telita, ¿verdad? Sí, aquí y acá atrás. Son dos. Son dos. Son dos. Son sí. dos espacios que se sienten. Aunque el especial es este, el, el que se conoce ahora como como mollera. La mollera. Burla vulgarmente hablando. Vulgarmente. Bueno, sí, <risa> la la bruja supone que con el pico le le pica ahí en la mollera y le chupa pues, los sesos y así mueren los niños entonces Y a eso le pasan los niños Pero a los adultos que encuentran a las brujas O gente que no se los puede chupar la bruja Pues los revuelcan, como que los patean y demás no Como si fuera un guajolote que te está atacando Entonces a nosotros no nos ocurrió nada y en esta del Oro Pero pude ver esas bolas de fuego Y entonces me di cuenta que efectivamente hay un mundo sobrenatural Algo extraño que habría que investigar y me parece que ese relato de las brujas que me sucedió fue el que también hasta el momento me tiene acá y sabes algún día, algún día voy a ir a un lugar y voy a poder fotografiarlas o grabarlas mejor o incluso tirarlas de una pedrada <risa> pero esto saber que No fue aparte parte de las bolas de fuego también se dice que se convierten pues, en varios animales, mi abuelita eh, que en paz descanse ella contaba que cuando era ella, ella era niña, ella vivía en Toluca había una señora que y un señor que se convertían en un perro Y que su mamá siempre decía que una vez al mes las, las encerraba bien a los a ellos, a los niños Que porque iban a buscar comida O sea, o sea son, son leyendas, historias Pero decían que cuando alguien estaba muy enfermo Iban con ellos y que el único pago que les, que, que les pedían Era carne cruda O sea, te estoy hablando de hace 80, 80, 90 años o sea... Vale, el viejo es uno, ¿no? <risa> Acá el viejo es uno Pero bueno, ok Y bueno, eh, dentro, dentro de todo esto También ustedes pueden participar Y la gente nos envió sus historias Ah, tenemos historias de la gente de Que, que experimentaron con brujas Sí, vamos a la cortinilla. A diario mandan a nuestro correo un sinfín de historias que merecen ser contadas. Por eso, es momento de escuchar... La insólita historia del público. Bueno, la gente nos, eh, ahorita se hacen diferentes preguntas en las redes sociales docslack en Facebook, en Instagram, en Twitter, y específicamente ahorita se hizo una pregunta en Facebook, Ajá. donde la gente nos contó las historias que ellos vivieron personalmente y tenemos algunas interesantes. Okay. Esta historia es de Moisés Luna. Ok, nos escribió en Facebook una historia que, que tiene que ver con brujas. Sí, y agradecemos mucho que escriban bien, que no escriban como yo porque eso hace más fácil la lectura. Ok, vamos a ver <risa> qué, tal, qué tal escribió Moisés y qué tal lee Tacho. <risa> hace seis años estaba en Zapotitlán Salinas Puebla con algunos conocidos de mi padre. Ellos vivían muy cerca de un cerrito, en aquel entonces nos gustaba pasar la noche ahí, hacer fogatas, ver el paisaje... ¿Cómo? <risa> Eran las 12 de la noche, para ser exactos. De la nada me dio por voltear hacia arriba y ver algo que no era normal. Una bola de fuego estaba arriba de nosotros, como a 10 o 13 metros de nosotros. Nosotros retrocedimos y nos fuimos a donde habían aparcado los autos. Todos empezamos a rezar y poco a poco nos fuimos de ahí. Pero seguía la bola ahí mismo. Fue la única primera vez que volvimos a ese lugar. Moisés Luna. O sea, yo imagino así. ¿Se viste visto ese video de las madriguitas que rezan así súper rápido? Ah, las que rezan más rápido que un O sea, pero imagínate, o sea, se dice que yo sabía más que se espantan las groserías, ¿no? Es otra de las leyendas que dicen que a las brujas se espantan, eh, más bien a las lechuzas y es que las lechuzas las, eh, las confunden con las brujas, las lechuzas estos es como búhos blancos que salen pues solamente en la noche igual que los búhos, todos sí. esos animales son nocturnos, bien pues las confunden con brujas y hay leyendas que dicen que si les dices groserías cuando las ves pasar pues se alejan, entonces es por eso que menciona Tacho que en lugar de estar rezando, le hubiera dicho groserías. Pues, pues sí, ¿no? O sea, <risa> imagínate, o sea, uno reza y uno dice groserías a ver, a ver cuál funciona. Pues sí. Eh, tenemos otra historia de Cintia Bedoya. A ver. Y dice: Hace como dos años, vamos casi para tres. <risa> ok. Mi bebé estaba recién nacido. Tenía un mes, mes y medio. Y me puse a lavar, ya eran como las siete. Recuerdo que todo el día lavé. Y olía a roles la laver, de canela a la mare, a la mare, a la O sea Todos los días se la pasaba lavando ¿eh? Sí, sí, a la, a la religiosa tú sabes. Muy religiosa Sí, la sea. fe eh, Y salía a tender la ropa al patio trasero Este daba vista hacia un cerro pequeño Que tenemos aquí por la casa O sea, es dueña de un cerro okay, O sea, okay. de eh, de cerro. Cintia, presidenta municipal de algún lugar de nuestra República Mexicana. Ah, yo voy a decir. Eh, no, no dicen dónde. <ríe> y dice, ok, y no sé qué fue, pero empecé a ver el cerro en lo que tendía mi ropa. Y empiezo a ver como fuego, empiezo a ver como fuego, pero no como si fuera un incendio, sino como que una bola se cruzaba entre los árboles, se veía que bajaba, lo que hice fue dejar mi ropa ahí y meterme pensando, no, no es nada. Ya mejor cerré todas mis puertas, ya me quedé con mi bebé toda la noche. Estuvo mi niño llorando y llorando y mi esposo perdido de, perdido de sueño. No le platiqué lo que vi, porque dije, "No quiero hacer esto más grande, pues al otro día le platico a mi suegra que pues el niño no durmió nada y que estuvo toda la noche chillando." Y le dijo y le dije lo que vi. Mi suegra no es de creer en eso, pero pues le platiqué a sus tías y eso y ellas me dijeron que poner y desde ahí ya no ya no volví a saber nada de eso. Una tía de mi esposo me dice que si ella Efectivamente una vez dejó a su bebé A traer un vaso de agua y cuando regresó Había alguien ahí con el niño Cintia Bedoña. Ay, oh, ay, mira, ahorita quedó su historia, te voy a decir algo Yo la verdad, como De los tres meses de mi bebé Ha habido como dos veces que no duerme Y que se pone, un, en, una, en, una, en una ocasión El cuarto da una Ventana, la casa no Es como un callejón, una privada Ajá. Y no hay nada pero al lado tenemos un terreno va, eh, baldío, baldío. Okay. Y esta ocasión yo sentí que había alguien afuera. Y me acuerdo que le dije a, a mi esposa, le dije, "Oye, siento algo afuera", pero ella estaba muy cansada, ella, ella se durmió Ajá. y yo me quedé despierto con el bebé cargándolo porque no tenía hambre y siempre estaba llori y llore y neta toda la noche no pude dormir, o sea, toda la noche estuvimos como el bebé y yo pero, desde las, desde la 1 hasta las 6 de la mañana despiertos. ¿Por qué no como saliste a ver? Cuando a ver, me asomé no vi nada Pero pero después como a las cinco y media Cuando me vi a asomar Ahí enfrente de la casa de mis suegros Hay un pavorreal Tienen un pavorreal de mascota Ajá. Okay. <ríe> Súper raro okay. eh, Y grita, sí, y grita sí, sí, ¿sí? Sí, sí, sí grita muy feo los pavorreals Pues siempre es como que a la hora que el pavorreal Se, se pone encima Y ese día había plumas de pavorreal En el, en el pasillo del, del, De la privada Okay. Como si alguien le hubiera dado un chingada sobre el pavorreal O sea, como si se hubiera aventado Pero, un tiro y como si le hubieran secado las plumas okay. Después eh, nos enteramos que el pavorreal se cayó O sea, una noche se cayó y ya después tuvieron que ir por él Y por eso había plumas del pavorreal en el piso del callejón O sea, ¿qué me quieres decir? ¿Que el pavorreal es muy menso y se cayó del techo? ¡Quiero o, pensar o, eso! O que la bruja lo, le pegó y se... No, no, yo quiero pensar que se cayó por sonso, ¿no? Pero pues no, no es como que muy normal que No, se... no, no es muy normal porque siempre se ese pavorreal real en esa zona, o sea, se sí. pone ahí Camina ahí, sí, todo, sí, no. nunca he visto que se caiga Sí, que se caiga pues y, no, y ese día no. yo dije, ay no mami Y es la, esa vez, y en otra ocasión, escuché un cascabel Pero es un gato que se llama Cascabelito, que vive por la casa Donde estamos, okay. pero sí mucho O sea, me dio, un, ahorita que escuché su historia Sí, el bebé lloraba mucho y no sabíamos Por qué lloraba, lo cambié de ropa Le cambié el pañal y no dejaba de llorar Dicen que hay que limpiarlos con un huevo. ¿Tú has hecho ese de la limpia con un huevo? No, pero dicen que ponle la ropa de, de, de los adultos no tiene que mezclarse con la del bebé por las energías. Ok. Bueno, para la otra que yo pues deberías de intentar eso. O sea, sí son como costumbres de la gente, de pueblo y de lo que quieras Sí, pero no, está de más. pero no está de más. O sea, agarras el huevo, vas a la cocina. Pero duele. Ah, ah. Lo, lo limpias. Se mejora el, el güerito el Se mejora el niño okay. eh, Vámonos por una más Ajá, Una historia sí. más Esta es de eh, a esta, ah, De Ivón Soto Chávez Dice mi abuelita En una ocasión nos relató que en su pueblo Existían las brujas las cuales siempre Estaban a la espera de un niño recién nacido Ella comentaba que cuando Nació su hermano Mi bisabuelo acordonó la casa Con un lazo rojo y en la cuna del bebé puso abajo del colchón unas tijeras abiertas para así asustar a las brujas y evitar que se llevaran el alma del bebé. Eso del listón rojo es, es, bien, es bien raro porque cuando hay eclipses y la, está embarazada, se sí dice que la, la mujer se tiene que poner un listón rojo con un segurito Ajá. para que el bebé no salga con deformaciones. Ah, ya porque sale con el labio leporino. Con ¿no? labio Leporino. Le falta... Leporino. Leporino. Leporino. Con falta de una extremidad y cosas así. Así, les falta una mano, un pie, un sí, dedo. Sí, con su muñoncito, nada más así. ¿Has visto así. los niños que nacen con cola? Como Goku. Sí, como Goku. Pero no tiene superpoderes. No, no, no, no. seguro, a lo mejor sí, o sea, sí es como... <risa> sí, hay personas que tienen colita, ¿no? ¿Has visto sí, esa... Sí, sí. esa película de amor ciego, me parece? Bueno, tú? yo vi Jumanji, donde el niño se convierte... En chango. En chango y tiene colita. Ah, no, no, no, hay otro, de, la de amor ciego, donde sí se... Bueno, la historia habla, ah, pues, sí. de... De una persona que no es muy atractiva, pero pues él la empieza a ver atractiva porque le hicieron algo en su cabeza, pero después habla también un poco de los defectos, y su amigo tiene un defecto y que es que tiene colita, o sea okay. Y hay personas, seguramente hay personas, que, incluso que nos estén escuchando, que tienen un secreto muy bien guardado y es que tiene colita O que sea, tiene un dedo de más, o sea, yo yo he visto niños con un dedo de más en el pie y es muy normal Sí. O sea, yo tengo, yo tengo una sobrina con un dedo de más en el pie ah, y ¿sí? ya, ya lo operaron, estando chiquita y todo se lo quitaron Pero hay gente que tiene un dedo de más y puede moverlo y todo y, sí. y gente que iba así, o sea, hay gente que tiene tres pezones ¿Ah sí? Yo el, nomás tengo. a mí de... no me ha tocado ni una. Yo lo, ya haríamos otro programa con tus experiencias. De tres. Pues, no se no, me no, hubiera no, ocurrido, ¿no? Pero cual hablando de, hablando no, de afortunadamente de, de, no me tocan. hablando de esto del, del del del cordón rojo también está la pulsera del ojo. Que es, esa se la ponen a los bebés. Ponen mi bebé, tiene una que se la regalaron. ¿Pero ese que es de es ojo de venado? De ojo este, de venado. O la caniquita. No, no, esa. no, se pone que es de ojo de venado. Y es una pulsera de hilo rojo. Y se pone que es para para cuando chulean mucho a un bebé. Que hay ¡ay, mi bebé! Y que, que según le echan mal ojo y como que tienen envidia que tengas un bebé y que ellos no y es para que el bebé no se ponga chillón. Yo la verdad no sé si sea pero no se, le quitamos. Digo, sí, no, no se sí. la quitamos. Si quieres luego hacemos un programa especial de, de papás nuevos. ¿no? De, de papá re, de recién de este. No hombre, o sea, de ti te sale lo papá, lo papá nuevo en todas las pláticas. Si estás trombadito, con Ya no tengo vida. No, mames. no. Bueno, vamos el viejo, eh, el viejo soy yo, ¿no? Vamos a leer una última historia. Y esta es de Shol Luna. Dice, hace ya tiempo recuerdo que mi papá siempre nos decía a mi hermana y a mí que cerrábamos el cilindro del gas antes de irnos a dormir. Esa vez me tocaba a mí y al salir al patio estaba oscuro. Pero no me sentí con miedo y al voltear entre los árboles... A más o menos unos 10 metros de mí iba una bolita, pero no era de fuego, era de luz blanca. Se movía e iban dejando una colita detrás de ella de luz. No fue mi imaginación, porque me quedé rato viéndola, sabe qué sería. Dicen que son brujas buenas. Orale. No, no sabía de las bolitas blancas. Una bolita blanca, dice una de... Una bolita de blanca de luz. No, eso sí, no, no, no sabía. Brujas buenas. O sea, es como lo mismo, las malas se convertirían en bolas de fuego Y las buenas en bolitas luz. blancas de luz Está raro, esa, esa, esa historia está rara Mira, ¿sabes qué me acabo de acordar? que ¿Ves que seguimos eh, canales de, de estos descubridores de tesoros? Sí. Incluso con este chico que nos va a llevar a buscar tesoros ¿Te acuerdas que, sí. que le pedimos que nos llevara para que hiciéramos una colaboración? Pues bueno, tiene un video reciente en donde me parece que va por allá abajo, por Santo Tomás de los Plátanos. Creo que ese es el lugar. No lo dice en el video, pero como que lo reconocí. Bueno, van, eh, buscan con los detectores de metal durante el día. Y durante la noche están grabando ya dentro de una casa. Y de pronto empiezan a ver una luz a, a lo lejos, en el cerro. Ellos, como bien saben, pues aquellos tipos de luces pudieran indicar que hay tesoros enterrados. Porque el, el metal expide los minerales, ¿no? No, el, el gas. El gas. El gas. Entonces hace combustión con el oxígeno y entonces aparece una flama. Pero, pero, pero no ves que también dice que según si no es para ti te mueres, pero es porque el gas es peligroso para. La... Bueno, pero ahorita, ahorita, yo voy a las lucecitas blancas. Entonces era una luz que se veía en el cerro. Y lo, ¿sabe? lo curioso es que pues había más familia de las personas con las que estaban Y mientras ellos fueron a buscar la luz al cerro en la noche Nosotros se quedaron pues viendo la luz desde la casa Así que lleg... van grabando todo, el video está en YouTube Y llegan al lugar donde aparece la, la luz, pero pues no se ve nada Y entonces por medio del teléfono se empiezan a comunicar con las personas que se quedaron en la casa Y ellos les empiezan a decir eh, miren, estoy aquí, les pone la lámpara y dice, sí, es más a la izquierda. Y ya empiezan a guiarlos, ¿no? Desde la casa hasta donde estaba la luz. Hasta que por fin llegan al punto donde desde la casa veían la luz y veían la lámpara al lado. Y, y decían, es que estamos aquí, si estás al lado de la luz. Y dice, no, no hay nada, aquí no vemos. Y se ve en la grabación como no hay nada. Ahí solo hubo una piedra muy grande. Y entonces después eh, dice, me voy a hacer a la izquierda. Y se hace a la izquierda. Y dice, sí, sí, es ahí porque ya tapaste la luz O sea, cuando él se hacía a la izquierda tapaba la luz En la casa yo no la veían Y cuando se hacía a la derecha descubría la luz Y ahí donde estaban ellos no se veía nada de luz ¿Y encontraron algo? es Solo una piedra grande, solo una piedra grande Y la piedra tenía minerales Entonces lo que ellos piensan es que O abajo de la piedra hay un tesoro, hay, hay un tesoro. O la piedra misma podría ser que tuviera vetas de oro porque en Santo Tomás y Extapan del Oro y toda esa área, curioso, donde a mí me pasó lo mismo, eh, por eso se llama Xtapan del Oro, porque ahí había muchas minas Mucho de oro. Llenador. Entonces, es, está bien interesante ese video, porque es increíble cómo hay una evidencia de que se ven las luces, pero estando en el lugar, ya no se ven. ¿Qué será? Eso es un fenómeno muy extraño sí, muy no, ese, no, si a mí me pasa, yo estoy me chocado. No, es que no sabemos si, si Es no que, que no sabes si es bueno o malo pero exacto, ¿Para qué te quedas? ¿Sobrenatural o es algo natural? Sí. Es interesantísimo ese video Y yo creo que puedes hablar con él Y platicar, platicarles ese caso Y a, que nos lleven al lugar a lugar Para ver qué sí, sí Está, está sí, muy interesante, interesante ese video. Eh, Agradecemos mucho A más de 300 personas Que mandaron su historia la Para verdad? que leyeras dos y <risa> mal leídas la... <risa> Vamos a leer una más que tengo aquí De Gus Cast, dice En Guanajuato, capital en la colonia La Hierbabuena, Que es cerro en serio <risa> Mi cuñado tenía una bebé El cerro vivía abajo de la colina y le habían dicho a su hija Que había visto una bruja volando sobre la casa de la, la bebé Que le pusiera medallas y no sé qué nos contó eso como a los dos días la niña tenía prendidas en su ropita medallas. ¿Así creyendo? Sí. Y yo así de ¿qué fue el clórico? ¿Qué creencias tan raras? Y madres, al otro día en la noche llegué a dejar a mi ex ahí y arriba de la casa una bola de fuego. Era roja y era como una fogata agitada por el viento. Nada amarillo o azul, totalmente roja Estuvo unos segundos y se apagó Nunca de los nunca me acordé De la cámara de mi super celular Así que así fue la impresión Ya, ya acabó Ay. Uy, qué gran historia Nunca de los nunca Está buena <risa> la historia Mira que si sí, yo creo que la Ahora su, Para meta Televisa para, hagamos, hagamos una cosa Para cuando les, les digas a la gente que, que manden su historia Mejor que se la manden en audio a un whatsapp, porque así va a estar bien difícil leer lo que escribe, sí, sí. por sí no escribe escriben el peor que yo, yo leo mal, mal. O sea, fui a escuela pública, gente. ¿A, ¿a dónde vamos a parar? Muy bien, pero creo que vamos a pasar a la siguiente sección, ¿no Tacho? Sí, vámonos, vámonos a lo que sigue, porque sí son muchas, pero poco a poco iremos leyendo como las mejorcitas, hay mucho de lo mismo, bolas de fuego, esta de la luz blanca me sorprendió. Pero vámonos a la siguiente sección, amigo. La siguiente sección es realidad alterna, realidad alterna o eh, pregunta random, no sobre todo lo que estamos hablando. ¿Ok? ¿Existirá una realidad alterna, mundo paralelo, u otra dimensión en donde este tema cobre vida de una forma diferente? Para saberlo haremos la pregunta random. Ok, estamos en la pregunta random o la realidad alterna. Una sección que propuso Tacho y que hasta este momento, donde ya estamos haciendo el podcast, no entiendo. ¿De qué trata esto? ¿Cómo que la realidad alterna? Cómo o se sea, voy a hacerte una pregunta. A ver. Y, y quiero que la respondas de la, de la manera. No, no importa si se puede, si es falso, si es verdadero. No. Okay. ¿Quieres la fumada o la normal? Ah, tengo que escoger entre dos preguntas Sí, Una... te voy a hacer las dos en todos modos pero a ver, ¿no? Vamos con la normal y después la okay. fumada ¿Cuál es la mejor película de brujas que has visto y que en verdad te traumó o te causó algo? Ok, ninguna película de terror me ha traumado o me ha causado algo Pero sí, sentí... Eh, algo y la bruja ¿cuál la bruja sí se llama la película? ¿Se llama? Pues sí se llama la bruja the witch the witch ¿Eh? tiene es reciente es como del 2017 18 y está buenísima, me gustó muchísimo esa película no la la bruja de Blair no la, la de las brujas está padre que se Oy, mira esa esa a mí me traumó o sea por eso era este porque Ajá. yo veía señoras con guantes y una vez dice, di, dice mi mamá que había una vecina que yo le aventaba globos de agua porque pero, decía que era brujas. Espérate, me... espérate. Vamos a ponernos en contexto. La película Las Brujas es como de 1980 y tantos. Sí. Y yo soy el viejo. <risa> <risa> okay. Bueno, yo, yo la pasaban en okay. el canal 5 y dicen que en esa película dicen que las brujas se agarra mucho la cabeza es porque traen peluca que si traen guantes es porque las manos están muy viejas y es para ocultar que son brujas y traen zapatos donde sus dedos de los pies son como chatos okay. y que traen máscara, yo tenía una vecina que después me enteré que la señora pues, tenía problemas de calvicie y aparte era como que muy así y ponía guantes y se rascaba y yo dice, me, me dicen que de chiquito yo el, un día llené una cubeta de, con globos de agua y la mujer le empecé a decir bruja o sea, dice mi mamá después que, que, que pues, ya como a los seis, siete meses la señora se cambió de casa, pero que sí metí en problemas a mis papás porque la llené de agua a la señora. Porque esa película a mí me traumó, porque era... y después la señora vendía pasteles y, y mi papá les... Y así? No, no, no. <risa> no. ¿No? Mi, papá, mi papá les compraban y yo no quería, yo no quería comer... Porque tienen miedo en convertirme en ratón O sea, a mí esa película de las brujas sí me, sí me causó algo Creo okay, que hay una escena donde las brujas eh, convierten a un niño en ratón, ¿no? Se supone que, que tienen una pócima para que todos los niños del mundo Los convierten en el ratón y los puedan matar Ahí está, no, está ahí no dice realidad. que los chupen a, lo, a, lo, a los niños Sino dicen que no soportan a los niños porque las causan algo mal a ellas Y quieren matar a todos los niños del mundo, convertirlos en ratas y matarlos De hecho, ahorita voy a poner la película de las brujas No, es una película muy buena es una está película padre, muy, ah, muy me buena. a mí me gusta, está interesante, está bonita, está chida, a mí me gusta Pero la que me preguntabas es de Witch, la bruja eh, buenísima donde empiezan los niños estos como gemelitos a cantar una canción al, al chivo este como una canción como del diablo Hola, época, cómo es? se llama este del cebú no no tiene un nombre ¿Eh? tiene un nombre está bien padre esa película y porque eso sí está como tenebroso es una familia eh, de, de Europa que vive aislada en, un, en, en el bosque y entonces comienza ahí toda esta historia de que hay una bruja en el bosque, de que la muchacha esta, al final de cuentas, termina haciéndose bruja en una que larre. Está bueno, está fuerte, no la has visto. No, no, no la he visto, no, no está la padre, sí, es muy padre, muy padre esa. Me gustó bastante. La mejor película de brujas que yo haya visto en lo personal. Y bueno, la, la pregunta fumada, ver, o la pregunta, ver, la rara, pregunta rara es, fumada. imagínate que encuentras al amor de tu vida, ¿ok? La chica que siempre soñaste que que imaginaste toda tu vida y todas las noches tú te duermes y te amaneces como si nada la haya igual y todo pero un día no puedes dormir y te das cuenta que ella lo más hermoso en tu mundo entra a, a, al baño se quita las extremidades y se convierte en una bola de fuego y sale y al siguiente día te, te todo todo igual pero te tiene el desayuno un platito de carne que no sabes qué es Sí y, Pero o sea, y la cuestión es, no te va a hacer nunca nada a ti sí. Es el amor de tu vida, ¿qué harías? Siendo Oxlack el investigador ah, O sea, haciendo ya lo que te dedicas Sabiendo que Mira. eso podría hacerte eh, Mundialmente hiper, ultra, famosísimo Sí, sí, porque lo, A lo que vas es que pudiera tener Una evidencia de que Hay una bruja y cómo hace, sí. ¿no? Mira, creo que La forma de responderte eh, lo, lo va a ser natural porque no es que me haya pasado, pero algo así. No te he platicado, ¿verdad? ¿no? Ándame con un gnomo No, no te he platicado, eso ¿sí? sí, ya te platiqué Me enamoré de una sirena. No, no pero me cuéntame, perdón. No, no, no. no Mi exnovia no va. No va a este. No va así. a escuchar este contenido exclusivo. No va a. No va a escuchar este contenido exclusivo. Porque ya me bloqueó en todos lados. Ah, no me no, tiene bloqueado, pero pero quién sabe, ¿no? No creo que me siga. Mira. Eh, la ex novia que tenía. ¿No te he contado eso? No, no, no, o sea, no sé de qué me estás hablando. Mira, bueno, es que va a ser una aquí una confesión muy muy confesionaria para toda la gente. <risa> bueno, espero que tampoco ella quiera escuchar esto. Pero bueno, lo sabe y es que ella se comportaba a veces muy tierna muy bella y pero tenía un lado oscuro un lado oscuro que que la dominaba de pronto y que a mí no me gustaba había cosas que a ella le gustaban que yo sentía que eran como malas y yo siempre decía como que la iba a exorcizar que, que no estaba bien lo que pensaba o lo que le gustaba o que no me gustaba a mí que, que sentía que era algo malo cuando dormíamos Recuerdo que muchas veces eh, ella hablaba, se quejaba o como que se, como que lloraba, como que sufría en una pesadilla Entonces yo siempre estaba al tanto de que de pronto se empezaba a mover o a hacer ruidos Y la abrazaba y la despertaba y le decía estoy contigo y no sé qué Y ella me despertaba y me decía ¿qué? ¿por qué? ¿qué tienes? ¿o qué? Digo no, tú estabas haciendo esto Y ella nunca supo, nunca ha sabido lo que le sucede mientras duerme pero bueno, aquí va la parte, casi como la que, de tu pregunta. A mí, una vez, a mí una vez me pasó, pero ella me ponía cera y me agarraba y no. yo también que eso era malo. No, ese, ese tipo de cosas, no, ese tipo de cosas malas, no. No, ella tenía una cosa mala, tenía una cosa mala. Bueno, una vez estábamos dormidos, como yo sentía si ella se movía cualquier cosa, de pronto sentí que se movió. no no reaccioné porque esperaba que se moviera más Y sentí solamente que se movió Y después ya no se movió pues que Ya se tranquilizó Entonces volteo, abro los ojos Y veo que ella está sentada a mitad de cama Lo que hizo fue, se incorporó, se sentó así Y estaba sentada a mitad de cama viéndose hacia enfrente Tenía el, el torso desnudo eh, El cabello pues, este despeinada, hasta todo su cabello, hasta la cintura, entonces yo la estaba viendo en la madrugada sentada, viendo hacia enfrente. Claro que sí. De pronto, de pronto veo que se empieza a hacer de lado, se empieza a hacer de lado, de lado, de lado, y bueno, ustedes no están viendo pero de lado es derecho, está mi cama y está una, una barra que tengo. Bajo la barra está hueco y podemos dar acceso a la, a la cama. Entonces ella se empezó a hacer de lado, de lado, de lado Y yo vi que se iba a caer por el hueco Entonces traté de, de sujetarla pero me ganó Se cayó Pero antes de caer al, al hueco metió las manos No mames. Metió las manos, las puso en el piso Entonces tenía medio cuerpo eh, volando de la cama en el piso por ese hueco ¿Así? No, así, así de frente Y las piernas las tenía sobre la cama Y después baja una pierna la pone en, la, en el piso, baja la otra, la pone en el piso y se pone a caminar en cuatro patas ¿no? No. Desnuda, sabida, camina... no, no, espero que no lo escuche, espero que no lo escuche Empieza a caminar en cuatro patas, todo este caminito que estás aquí viendo de la lado derecho Se para frente a la tele yo estaba impactado, yo estaba impactado porque no podía creer Estaba viendo pues, una escena de terror, ¿no? Se para a mitad de de, de la tele, se paró enfrente frente de la cama, se incorpora, se pone de pie así derechita, muy derechita. Y cuando se paró le grité, y la iba a gritar por su nombre. ¿no? <risa> ya iba a decir, <risa> lo vivemos, lo vivemos. <risa> sí, okay. ya, porque le grité por su nombre. Le grité muy fuerte y ella se despertó como si hubiera estado dormida. Se despertó, ve cómo, cómo hizo una, un gesto en, en los hombros, en la cara. Como que se despertó Y dice, ¿qué? Me, me toqué y Digo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás haciendo eso? Dijo, voy al baño Y caminó y se metió al baño y Ya se tardó tantito ahí Regresó Y ya le platiqué Le digo, es que hiciste esto Y que no sé qué dijo no, yo solo fui al baño No te quería despertar Dije... No, eso no está bien, eso no está bien Y eh, pues ya No, no me despertaste Ya nos, ya nos no dormimos y todo Pero yo sé que eso no fue No fue normal, no fue normal Porque si hubiera sido como Quiero ir al baño, no quiero despertarlo Pues lo hace, pero lo hace como seguido Pero ¿no? qué tal, si estaba muy frío el piso Y lo quería tocar primero con las manos No, no sé, no sé. Y, no, para, por qué empieza padre. a caminar en cuatro patas? Aquí empezó a caminar en cuatro patas porque dicen que sin intestino para hacer mejor del baño, ¿no? No, no, no, o sea es que tratar que de ser sí. chistoso porque sí me da miedo Sí, Una... no, yo lo, yo lo vi y yo, yo la quiero mucho, todavía la, la quiero muchísimo Ojalá hubiera sido, bueno, no, pues cada quien es como es, ¿no? Digo, el tratar de cambiar a las personas no es algo bueno Porque pues las quieres como son o no las quieres Y me hubiera, me hubiera gustado que fuera, la situación hubiera sido diferente Sí, pero eso sí, eso y otras cosas, yo sentí que ella tenía algo, tenía algo, ojalá esté bien, ojalá esté bien y ojalá le vaya muy bien en la vida, pero al menos este tipo de cositas me sucedió como estaba conmigo. Yo esperaba algo como, como es el amor de mi vida y le voy a decir, más no te conviertas duro conmigo, no. no esperaba algo así, mano. no, digo la... Digo, por eso me, me mencionas, que qué haría con si veo que sí. se quita las patas y todo eso, que si sigo queriendo estar con ella, ¿no? Es una respuesta difícil, porque pues sí, el, el amor, el cariño que le tienes, intercede sobre, por, sobre todo esto, y a pesar de que yo veía lo que hacía o las cosas que no me gustaban, que, que tenía como cosas mal, como maldad, eh, yo la sigo queriendo y la sigo queriendo, pero pues bueno, ya ella a su camino, yo el mío, entonces en tu caso pues está muy extremo pero yo creo que sí me, me tendría que alejar porque no está, no está padre yo creo que sí me caso con ella no no no no está padre no está padre vamos a la historia de Doug Blackwood el... sí, ya todo triste y desde entonces pues soltero pues soltero porque ya las chicas de ahora, que tanta cosa mala no, traen. No, no. Digo, yo soy súper sanito, se los juro. No, no tengo mis cosas, pero. No, está muy, está muy, follante, está muy fuerte. Están muy fuertes estas chicas. Les, les, les gustan cosas muy tenebrosas. Pues, pues bueno, amigos, ya llevamos, ya llevamos más de 45 minutos de programa. Ya nos vamos por hoy. No, vamos, ya, si ya, ya. damos eh, finalidad. ya. Ya, Todo triste. <ríe> eh, ya. Acabamos la transmisión. Eh, bueno, perdón. Ya acabamos el programa LARKEMO. Historias insólitas, El primero de este nuevo proyecto. Junto contigo, amigo. Que esperamos que les sea de su agrado. Eh, van a estar sí. saliendo de diferentes temas. Cada, así que semana, compartan. cada semana. Cada semana van a tener LARKEMO para todos ustedes. Su contenido VIP exclusivo Y agradecemos, agradecemos mucho Todo el apoyo que dan a Oxlack Y a los proyectos que vienen, esperamos que esto En verdad les guste mucho Y algo más que decir amigo Eso es todo, los esperamos en el siguiente capítulo De Lárquemo, historias insólidas ¿Les quieres de qué va a ser? ¿Les quieres decir qué va a ser? Es que no tiene la <risa> ¿No has visto el meme de canciones tristes? ¿El violín más triste del mundo? Ah no Dios mío. El señor Meme no me entendió eh, El próximo es de OVNIS ah, Así dale. que gracias por todo su apoyo Y también hablaremos sobre duendes Hablaremos sobre eh, Ya no les digas más Nos vemos en los siguientes <risas> capítulos De Láctimo, Historias Insólitas Acabas de ser partícipe De un tema más que podría, podría llevarte llevarle, a cuestionar la realidad, realidad y sumergirte en el. ¡Lágrimo! Nos encontraremos en el siguiente podcast con más. Historias insólitas.